En hiperlimpieza podrá encontrar el cubo de Fregona Caution, con escurridor, apto para su uso profesional en empresas de limpieza, urbanizaciones, comunidades de vecinos y edificios institucionales. Este cubo está fabricado en polipropileno, un material altamente resistente y duradero. Es de color negro y tiene una señal de peligro por suelo mojado, impresa en color amarillo, para una mayor visibilidad. Su capacidad es de 16 litros. El asa de color amarillo está fabricada en polipropileno y permite transportar el cubo con comodidad y seguridad. La utilización de este cubo es compatible con nuestro carro de limpieza Zafir. El cubo viene con un escurridor incluido de color amarillo y fabricado en polipropileno. Se coloca con rapidez y facilidad en la superficie del cubo. Podrá comprar el escurridor por separado en caso de rotura o desgaste. Gracias a este accesorio la fregona se puede escurrir de forma sencilla y rápida para una limpieza eficaz de cualquier tipo de suelo o superficie.